La Policía Nacional apresó este martes a un hombre acusado de matar a otro en medio de un incidente registrado en el año 2016 en la calle principal de la comunidad de Madeja. Se trata de William Hidalgo Villar, presunto autor del asesinato de Daniel Ramos, quien supuestamente recibió seis impactos de bala el día 7 del mes de febrero del referido año. William, ¿qué puede decirnos sobre ese hecho? De... Que, que soy inocente de eso. ¿Pero por qué entonces todos estos años? evadiendo la libertad. No, la yo estaba garantiza. en mi casa atendiendo a mi madre que está enferma de cáncer. Y entonces, ¿qué había pasado? Yo tenía un proceso de un caso y estaba firmando ¿Pero por qué pasó eso? ¿Te ¿Cómo pasó todo? Entonces? Ese muchacho, mi hermano mío, el que murió. Y me lo querían sacar a mí porque hay varios enemigos. Entonces, según tú, tú eres inocente de nuevo. Claro que sí. ¿Y qué pues, fue la persona? Entonces, no, fue no, me soy, no, no me doy cuenta porque tiene varios enemigos, también tenía. ¿Y por qué te aprecian? ¿O sea, Me acusan a mí porque eran nueve los que mataron al hermano mío. A o sea, Brown y Lai César. ¿La ¿Cae ¿La familia por No, porque andan buscando un culpable. ¿Qué pedirle entonces a las autoridades, William? ¿Qué pedir a la, a la justicia? A la justicia, ¿no? Claro, justicia. Bueno, Estoy inocente, soy inocente. Eres inocente, claro. Que sí. Para NTN, Iliana Durán.